Seguidores de Diario El Universo, iniciamos una nueva transmisión en vivo Son las 12 horas con 16 minutos de este viernes 4 de marzo del año 2022 En este momento arriba a la, uno de los parqueaderos del aeropuerto internacional Mariscal Sucre Un primer grupo de estudiantes que retornaron de Ucrania Ellos llegaron a las 10 y 50 a la terminal aérea ...y aproximadamente tras una hora de haber hecho los trámites eh, migratorios... ...pues ha podido ya salir un primer grupo... ...según eh, ha informado Cancillería, son 30 alumnos... ...en este momento podemos ver, ustedes pueden ver que están en un bus eh, de color blanco... ...se está parqueando eh, junto a varios automóviles que también están... Eh, ...que han estado en este sitio desde tempranas horas, son 30 estudiantes... Eh, nos han informado que van a eh, ubicarse frente a unas carpas que el gobierno ha colocado para que los padres puedan esperar a los padres, las madres de familia, abuelos, primos, tíos. Y escuchamos también, pues, que los están aplaudiendo. Es el aplauso. Por ahí on, ondea una bandera ecuatoriana. Hay un letrero que dice Bienvenido Gabriel. Se está ya ubicando. Se está parqueando. El, el bus, hay eh, un operativo de la Policía Nacional también, eh, hay rejas que han colocado para que los medios de comunicación no puedan no puedan pasar, hay una calle de bienvenida que han hecho los familiares eh, de los eh, eh, estudiantes. Eh, en total, 248 ecuatorianos se embarcaron en este primer vuelo humanitario que ha sido contratado por el gobierno de Ecuador. Ellos eh, partieron desde Hungría y desde Polonia, hacia el Ecuador, en este momento podemos ver que ya bajan, les reciben con aplausos, hay eh, momentos emotivos, hay momentos emotivos, mucha alegría. Ellos empiezan a salir desde el bus, pero ellos están yéndose al costado derecho y mm, se reencontrarán con sus familias, los medios de comunicación no hemos podido pasar de aquí todo, y ellos están ya pues dirigiéndose hacia reencontrarse con sus familias vemos que llevan eh, maletas eh, varias maletas recordemos que ha sido un viaje largo muy largo desde europa eh, algunos de los familiares vemos que están llevando globos eh, flores han salido han salido corriendo eh, y ese sería el primer grupo de 30 compatriotas aún faltan aproximadamente 200 eh, y ellos están ya los familiares están yendo hacia donde están sus familiares no, no hay la posibilidad de acercarse es un operativo que ha montado el gobierno para la llegada de los familiares podemos ver que hay un grupo de personas pues que se están eh, abrazando, eh, se están abrazando y se van para el costado izquierdo, eh, no, hemos podido, no hemos podido salir de acá y este es el primer grupo, es el primer grupo de ecuatorianos hace pocos instantes el canciller de la república ha informado que ya ha despegado desde hace pocos, eh, hace pocos minutos eh, se ha despegado hace pocos minutos un segundo avión de repatriación un segundo avión de repatriación con ecuatorianos que también han, um, han logrado pues han logrado salir eh, inicialmente se hablaba de que iban a ser 350 inicialmente eh, se hablaba que eran 350 no, no, de acá no podemos salir 350 personas vamos, vamos, vamos, ya, ya Ahí atrás estaban los otros medios se refiero, se necesitan ir, necesitan ir, Vamos a intentar acercarnos a, Para poder escuchar Algunas de las declaraciones De las personas Que ya han llegado de, de Ecuatorianos eh, Estamos llegando, pero claro, hay que entender que la situación es bien complicada, ¿no? Gente que ha pasado por momentos muy, muy, muy difíciles, pero estamos, estamos intentando ver si podríamos hablar con alguno de los familiares, están tomando fotos, acá podemos ver una, unas selfies que están tomando, y mmm, vemos que están reencontrados, hay abrazos de Alegría, por ejemplo, ahí podemos ver, hay abrazos de alegría, hay llantos, nos están pidiendo que seamos respetuosos de la privacidad de la familia, es, es entendible, es entendible la situación por la que han atravesado. A pedir a la Estas que las personas es una situación humanitaria. Eh, Necesitamos respetar a la familia. No, eh, la verdad es que no quieren hablar. Es una, es una situación complicada. ¿Cuál es tu nombre y tu apellido? Ámbar, ¿qué das? ¿Quién es el que estabas estudiando? Pues ahorita tengo 24, estaba siguiendo medicina. ¿Y ¿Cómo te sientes ahora que ya estás en.? en ecuatoriano y estás con tus padres. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo te sientes tú de, después de haber pasado toda esta travesía y la guerra especialmente? Pues sí, fue complicada, más que todo. Yo estaba tranquila, pero quería sentir la tranquilidad de mis papás, que ellos estén bien. Pues bueno, sí, tengo, tuve, que venir, tuve la oportunidad de venir acá y verles y pasar un momento con ellos. Verles que están bien, que vean que estoy bien. Y esperemos que toda esta situación en Ucrania llegue a cesar en un momento, porque ya está muy crítico, dejamos muchas cosas allá, nuestra carrera, ya teníamos una vida ya Fue como nuestro segundo hogar y sí dolió bastante haber dejado pero es decir, nuestro no país. En retornar a Ecuador. Sí dudé, la verdad, no tenía intenciones de regresar al Ecuador por muchas situaciones, pero, pero pues a veces toca... No, fue una recía, fue la verdad no fue tan complejo por el hecho de que yo no pasé por Polonia. La verdad yo no me puedo quejar de, de la Cancillería porque el lugar que yo fui fue a Eslovaquia y me atendieron de la mejor manera. Las personas que estuvieron ahí eh, a llegar, somos las tres chicas que cruzamos al inicio y pues fue complicado porque veníamos con hombres, pero ellos hacían lo posible para que puedan ingresar y lo pudieron hacer y pues nos llevaron a un buen alojamiento, un hotel donde teníamos las tres comidas y hasta el final, entonces no puedo quejarme porque de mi parte, porque sí nos atendieron bien ¿Sentiste temor? Fue complicado, o sea temor el hecho de que sí dejara tal vez a nuestros padres en el caso de que no pueda salir de Kiev porque casi ahí fue el epicentro y salimos a tiempo, pero fue muy, no sé, muchos sentimientos encontrados en este momento, felicidad, tristeza, dudas, chévere, todo. Chévere, pero... Ecuador, ¿qué vas a hacer? Pues no lo sé, estoy por el momento a ver qué es lo que sucede con Ucrania, si es que todo mejora y hay la posibilidad de volver, pues, porque allá tengo mis estudios. Imagina, prácticamente aquí estoy sin nada. Sí, y Bienvenida. si es que aquí depende el gobierno, si es que nos dan si, oportunidad en, en las universidades, pues ya tendría que quedarme aquí. ¿Y qué se Medicina. Sí. Señora, cómo se siente ahora a ver la ya le pudo abrazar y todo. Contenta, contenta y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios que la tengo aquí. Como padres todos deben comprender y perdonar. Usted señor, cuéntanos cómo se siente ahora usted. Ah, ¿cómo la que siente? ¿Qué y todo? Muy, muy emocionado por supuesto y, y orgulloso también de ella, ¿no? porque fueron unos muchachos valientes que salieron por su propia cuenta hasta, hasta la frontera. Eh, obviamente ella nos contaba cómo, cómo se refugiaban en búnkers, en las estaciones del tren. Y justamente me decía, papá, esto es esto es muy triste, es muy triste para mandarles fotos o algo de eso, es muy triste. Pero gracias a Dios están bien, y una vez también, como dijo mi hija, pues agradecer a la Cancillería, porque una vez que ellas estuvieron en Eslovaquia, pues las trataron muy bien. ¿Cuál es su nombre, y su apellido? Mi usted? nombre es Rodrigo Obando. ¿Y usted, señora Linda. Rubí Galvez. Gracias. ¿Y ahora qué van a hacer? Muchas gracias. Por favor, no Apoyar a los no eh, hijos. Tenemos Apoyar. que apoyarles a ellos y esperemos pues que obviamente se, se calmen las circunstancias y esperamos también que con el con el gobierno pues también nos, de, nos den una mano, ¿no? Y, y si no, pausa. pues haremos una pausa simplemente porque la vida continúa. Gracias. <ríe> no Muchas gracias. Gracias, eh, gracias por esas palabras. Eh. Medio que está acá, Hemos medio visto es una, una de unas declaraciones, la verdad es que es eh, triste, pero porque dejan su, su vida ya, ¿no? Dejan su vida ya. Pero también los padres están ahora sí alegres, contentos. Muchos de ellos ya han podido abrazar a sus hijos. Eh, y bueno, es el primer grupo de 30 estudiantes, aún faltan aproximadamente 200 más. Y rodea también la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre sobre el futuro, qué podría pasar con ellos. Acabamos de escuchar este, este testimonio de una de las, de las chicas que estaba estudiando medicina. Y a pesar de, del conflicto, a pesar de la situación difícil por la que están atravesando... ...no descartan que eventualmente puedan regresar a, a Ucrania... Eh, eh, ...la persona con la que pudimos conversar pues decía que tenían hecha su vida acá... ...ese es eh, el informe que les estamos llevando desde los exteriores del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre... ...han llegado ya al Ecuador el primer grupo de compatriotas que han sido repatriados desde Europa ellos lograron salir desde ucrania país que ha sido invadida militarmente por rusia es un vuelo que eh, salió de madrid eh, llegó a rumanía y también a polonia y ha llegado al ecuador ellos llegaron en un vuelo a las 10 y 50 y eh, hicieron el trámite migratorio de rigor eh, el trámite de rigor necesario y a, eh, un primer grupo ha dejado este este lugar, el, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. varios varios A varios de ellos pues les esperan, como podemos ver acá hay un cartel que dice Bienvenido Gabriel, hay otros carteles, también hay flores, hay pancartas. Y también les tienen preparado la comida especial, la comida especial que ellos por varios meses, quizá por varios años no han podido disfrutar, hablábamos con una persona que nos comentaba que tenía listo el Chaulafaña en la casa, otras personas habían pensado en llevarles a sus familiares a un restaurante especial, tenían ya listo también el encebollado, es decir, el mejor recibimiento, el mejor recibimiento para los ecuatorianos en este caso que han logrado, eh, por fin... Salir de esta situación tan crítica, tan complicada, han caminado por varias horas, han estado en albergues, pero han logrado eh, superar ese gran obstáculo, un obstáculo que probablemente nosotros no podríamos imaginar. ¿no? Ese es el reporte que les podemos entregar eh, desde uno de los parqueaderos del Aeropuerto Internacional Marisal, Mariscal Sucre con la llegada, de los ecuatorianos desde Ucrania, quien eh, habla Javier González y en cámaras Carlos Granja, buenas tardes.